El Encuentro de Innovación, Investigación y Emprendimiento Wally Perry del Sena Regional coimía surge como una iniciativa de la subdirección del centro para apoyar e incentivar las políticas de investigación que desde la Dirección General del Sena se han venido gestando para contribuir a la calidad de la formación profesional integral. La ubicación geográfica del centro CAENA, sus dificultades de transporte desde Iñirida hacia otros centros poblados del país, constituyen un factor limitante para el acceso de los aprendices a eventos científicos y el acercamiento a las ideas innovadoras que se desarrollan en otros centros de formación. Sumado a esto, las precarias condiciones económicas de la población significan restricciones adicionales para el reconocimiento del contexto nacional y los avances en ciencia y tecnología que son parte de la cotidianidad del país. Gualiperri mitiga las barreras que existen en los aprendices de sectores tan apartados del país como el municipio de vida debido a las dificultades de desplazamiento y la poca disponibilidad presupuestal para llevar a aprendices a eventos divulgativos de ciencia, tecnología e innovación. De esta manera, se pretende realizar el tercer encuentro Walliperri, como una forma de cerrar las brechas que impiden el acceso de los aprendices del CAENA al reconocimiento de lo que se trabaja desde otros centros de formación, es decir, como una alternativa para acercarlos hacia el resto del país y paralelamente dar a conocer el contexto de la Amazonía a las personas de otros centros de formación. Es un escenario de interacción entre investigadores donde se podrá contar con participantes de varias regiones del país y una oportunidad para que los aprendices de cadena potencialicen su actividad investigativa e innovadora. Bienvenidos a Gualiper.